Como ven atrás mío hay diferentes tipos de lengua, diferentes formas, tamaños, colores y sobre todo diferentes formas de diagnosticar en la medicina tradicional china a través de todo eso que nos muestra la lengua desde los órganos vísceras, desde la representación que hay en cada punto, en cada grieta, en cada saburra. Ya hay un indicativo de todo lo que se puede diagnosticar en el paciente con certeza de lo que está pasando por dentro y no con suposiciones que pueden de repente derivarse en diagnósticos equivocados. Salud por la Música está para informarte mejor de todo lo que puedes hacer para mejorar tu salud.